de mayo. Voy a dar voy a pedir a la concejal secretaria de lectura de lectura a las habilitaciones para el día de hoy, si las hubiera. La palabra, presidente. Tiene la palabra. Buenas tardes, colegas concejales y a todos los que hoy nos acompañan. Voy a hacer lectura de la licencia... Existe una solicitud de habilitación de concejal suplente de mi consideración mediante la pre presente a través suyo solicito al pleno de este consejo municipal que dentro del marco de lo previsto en el artículo 21 del reglamento general del consejo municipal se habilite a mi concejal suplente el licenciado Luis Alberto Vaca Bejarano para la sesión ordinaria número 117 quebrado 2021-2022 convocada para el día miércoles 4 de mayo del presente año en las instalaciones del consejo municipal ingeniero Carlos Manuel Saavedra concejal municipal, leído presidente muchísimas gracias consejera secretaria ahora por favor señora secretaria verifique el reglamentario la palabra presidente existen palabra? nueve concejales presentes muchísimas gracias con el currón reglamentario instalamos la presente sesión señora secretaria por favor de lectura al orden del día para la fecha la palabra, Presidente. Tiene la palabra. Sesión ordinaria número 117, quebrado 2021-2022, Santa Cruz 2604 del 2022. Se convoca a los señores concejales y concejalas a la sesión ordinaria número 117, quebrado 2021-2022, que se llevará a cabo el día miércoles 4 de mayo del 2022, a horas 2 p.m. en el Salón Sesiones Andrés Ibáñez del Consejo Municipal, de acuerdo al artículo 19 de la ley de gobiernos autónomos municipales y en concordancia con lo establecido en los artículos 28, 32, inciso E y F70 y 75 del reglamento general del Consejo Municipal, se propone el siguiente orden del día. Punto único, elección anual de directiva. Leído, Presidente. Muchísimas gracias, señora Secretaria. En consideración el orden del día, los colegas que estén de acuerdo con el orden del día, sírvanse en levantar la mano. ¿Informe, señora Secretaria? Nueve votos. Aprobado el orden del día, quedando como punto único la elección anual de la directiva. Y en este sentido, quiero manifestar a mis colegas concejales que hemos cumplido con lo establecido en el Reglamento General del Consejo Municipal en su artículo 28, respecto a la elección anual de la directiva, convocando con tres días hábiles de anticipación a todas las concejalas y concejales municipales a sesión ordinaria con el único punto del orden del día, la elección anual de la directiva. De igual manera, en cumplimiento con el reglamento, hemos adjuntado a la convocatoria el informe escrito de la gestión 2021-2022 como principal. Tenemos la rendición de cuentas del Consejo Municipal en este primer periodo de gestión. Este ha sido un año de transición donde hemos ordenado la casa estableciendo como prioridades la atención en salud, en la educación y el empleo, entendiendo que estas eran las principales necesidades de los cruceños en un contexto de crisis sanitaria como es el COVID-19. En estos tiempos tenemos nuevas exigencias y la obligatoriedad de requerir una mejora sustantiva en la gestión municipal. En consecuencia... Dimos un giro a las acciones del Consejo Municipal, orientando nuestro trabajo a políticas públicas dirigidas al bienestar de los vecinos de la ciudad. Bajo este concepto, nos trazamos como objetivos institucionales recuperar la credibilidad y solvencia moral en el Consejo Municipal, fortalecer la facultad fiscalizadora del Consejo Municipal, defender los intereses de los cruceños y legislar para generar políticas públicas. Muestra de trabajo para alcanzar estos objetivos son las 65 leyes municipales aprobadas, destacando la ley de bono escolar, la ley que autoriza la enajenación a título gratuito de dos inmuebles a favor del órgano judicial para la construcción de su infraestructura y la nueva ley de contratos. Los instrumentos de fiscalización y gestión como son las peticiones de informe escrito, peticiones de informe oral, minutas de comunicación y resoluciones alcanzaron en conjunto un número de 1.328. Además, un total de 25 sesiones en distritos, municipales y 19 audiencias públicas para escuchar a los vecinos y ellos puedan interactuar con sus autoridades. Agradezco mucho a la concejal Silvana Mucarce, que me acompañó en la directiva durante esta gestión. Y a todos los concejales por el voto de confianza y apoyo permanente. Seguidamente, también quiero agradecer a todos los asesores que estuvieron en las comisiones, a los secretarios del Consejo Municipal, a todos los funcionarios que han trabajado y que están trabajando en el Consejo y que hacen posible de que nuestro trabajo como concejales sea un poco más llevadero. Y ahora, en conformidad al artículo 28 del reglamento del Consejo Municipal, vamos a proceder a la elección de la directiva doc, los cuales los concejales deberán proponer la plancha para la directiva ADOC. En este sentido propongo al concejal Miguel Fernández como presidente y como secretaria a la concejal Gabriela Garzón. Apoyo Va la moción. Muchas gracias. Entonces vamos a llevar a votación la propuesta para la directiva ADOC. Los concejales que estén de acuerdo con la directiva ADOC, sírvanse levantar la mano. Informe, señora secretaria. Siete votos aprobado la directiva ad hoc en este, en este sentido voy a pedir al presidente ad hoc que asuma el curul correspondiente Muy buenas tardes, queridos estimados colegas concejales, público presente. Estimados colegas, vamos a proceder a la elección de la directiva de la gestión 2022-2023. Pongo a consideración de mi colega, si será por plancha o nominal, para dicha elección. La palabra. Tiene la palabra el concejal Medrano. Bien, eh, buen día a todos los vecinos, a los presentes. Esto es previo, no previamente. Simplemente recordarles que el reglamento establece que la votación debe ser oral y nominal. Solo para tener cuidado de eso en el artículo 7. La palabra, presidente. Tiene la palabra el concejal Alcócer. Bueno, en este sentido, eh, quiero manifestarme en proponer una plancha, ya que... Eh, en, este, en esta gestión hemos trabajado, hemos tratado de hacer una, una gestión transparente, una gestión efectiva y con los problemas que se han suscitado en todo este tiempo hemos sabido salir adelante, supimos salir adelante, juntamente con la concejal Silvana Mucárcel. Y es por eso que solicito a usted, eh, concejal presidente, de proponer para conformar la directiva para la gestión legislativa 2022-2023 para los concejales, para presidente, mi persona, Israel Alcócer, vicepresidente, la concejal Lola Terrazas, y secretaria, la concejal Silvana Mucárcel. Apoyo la moción. Tiene la palabra el concejal Alberti. Gracias, gracias. Presidente Adoc, quiero saludar en primer lugar a cada uno de mis colegas, también a, la, a los presentes, a nuestros colaboradores, a las barras también que, que han venido a este hemiciclo. Eh, colegas, yo, yo quiero antes de llevar a la votación entonces quiero entrar en reflexión en un tema muy importante ¿sí? como ustedes saben el, el 11 de noviembre del 2021 la sala constitucional 2 dictó una sentencia ¿sí? una sentencia muy clara no lo voy a explicar en los términos técnicos porque como buen profesor quiero que entienda la gente. ¿sí? En esta sentencia constitucional, a propósito, es la 218, quebrado 2021, indica claramente de que el 4 de mayo del 2021 los derechos políticos, es decir, el voto popular de la gente que se hizo durante las elecciones pasadas, ha sido vulnerado. Y esta sentencia claramente no restituye ese derecho que la gente votó en las en las urnas en aquel entonces. ¿Qué dice, qué dice? ¿Qué dice? Y solamente para refrescar la memoria porque este, ahí estuvieron en esa en ese juicio estuvieron los colegas de la UCS, también estuvieron los colegas del MAS de los demócratas, la ciudad, los hombres de leyes estuvieron presentes también. Y bueno, básicamente en esa sentencia, en esta que es pública también, indica básicamente que se restablezcan nuestros derechos políticos a la agrupación que obtuvo la primera mayoría. La primera mayoría en este consejo municipal le pertenece a comunidad ciudadana, a comunidad autonómica. Así lo dicen los resultados del Tribunal Electoral Departamental que todo el mundo lo conoce y es público, donde nosotros tenemos la primera mayoría. Y eso lo saben nuestros colegas de la UCS, lo saben el público presente, lo saben los hombres de leyes también. Pero además esa sentencia hace hincapié en un tema que es muy particular y quiero hacerles recuerdo a los concejales que formen parte de esta, en este caso de conformarse una eh, directiva, va a ser ilegal a esta sentencia constitucional. Pero además va a ir en, en contra de otra sentencia, de un caso similar en Pando, que es la sentencia 0091 Quebrado 2018 donde se reconocen claramente quiénes son las mayorías y quiénes son las minorías. Pero además, pero además yo a un año a un año tenemos este reglamento. Creo que todos los conocemos y hemos jurado hemos jurado todos acá ante Dios o ante nuestras creencias hacer respetar y seguir este reglamento que de alguna manera es nuestro padre nuestro de aquí, de este consejo y yo les hago recuerdo a los mis colegas concejales que en el artículo 7, en el artículo 14 y en el artículo 28 indica claramente que se deben respetar las mayorías, se reconocen las mayorías y las minorías en este consejo presidente ad hoc, hay mayorías y minorías y por lo tanto yo quiero entrarlos en reflexión para que no se cometa nuevamente esta ilegalidad. Probablemente aquel 4 de mayo no teníamos la conciencia ni teníamos el conocimiento de este reglamento menos dos sentencias constitucionales que nos amparan y que hoy, hoy al menos, estas sentencias constitucionales reconocen, reconocen la mayoría. Indica, indica que se debe respetar el voto, el voto de la gente en las pasadas elecciones. Y ese voto es el que nosotros tenemos que hacer cumplir. Pero sabemos que esta sentencia está de alguna manera en, en Sucre para su, para su revisión ya que este, los concejales Alcócer y la concejal Mucárcel enviaron un petitorio donde indica que no están en contra de esta sentencia, o sea, no observan el reconocimiento a la legalidad, simplemente observan que se levante o que se observe la pasada convocatoria que, hizo, que se hizo el 11 de noviembre, donde solicitan que se que no se convoque a esa, eh, a esa solicitud, y a ese mandato que indicó lo, la Sala Constitucional Segunda, donde se debían restablecer los derechos políticos en función al voto popular. Y hoy día, duerme en Sucre, lo sabemos, pero más allá de todo eso, yo creo que es importante, colegas, y los llamo a la reflexión en este año que hemos compartido, hemos trabajado, somos un consejo diferente a los que se fueron, hemos hecho un trabajo de fiscalización, Creo que de lejos, de lejos, muy mucho mejor que las anteriores gestiones y, y que probablemente 14 años de oscurantismo. Pero además, no se olviden que hay un código penal y si no se respeta esa sentencia, ustedes, los que voten, pueden ser sujetos a procesos penales de hasta seis años. Por eso, colegas, y para cerrar, querido presidente Adoc, yo más allá... De, este, de oponerme, quiero que ustedes entren en conciencia como colegas, como amigos, como compañeros de trabajo para que nuevamente no cometamos la ilegalidad y respetemos, porque no nos van a respetar nosotros lo que debemos respetar es la expresión de la gente es a, voto popular, es aquellos vecinos que fueron y votaron entonces esa gente quiere que se respete su voto. Y ese voto es la expresión, el mandato que nosotros debemos hacer, obedecer, respetar y cumplir. Gracias, Presidente. La palabra, Presidente. La palabra. Tiene la palabra, palabra la concejal, concejal Quiroz, luego la concejal Karina. Gracias, Presidente. Muy buenas tardes a los colegas concejales y concejalas y al público en general. Por eso, nosotros sabemos muy claramente que este reglamento lo hicieron el anterior legislativo a su manera. A su manera lo hicieron porque tenían dos tercios para tapar las picardías. Yo siempre les he dicho a los colegas concejales, para no empantanarnos en esto, les he pedido a todos que modifiquemos el reglamento varias veces. ¿Quién les ha dicho a ustedes solamente a las mayorías que van a ser eh, eh, la direct, van a componer la directiva. Igual las minorías tienen que participa, participar, como el anterior, anterior reglamento. No se olviden que Henry Justiniano del PC1 no era el único concejal y fue presidente del Consejo Municipal, lo cual es, yo creo que ese reglamento, para que no estemos en este tira y afloje con sentencias constitucionales, porque la, la, el reglamento está mal hecho. Está mal hecho porque... Para protegerse hicieron este reglamento, aprovechándose el rodillo que tenían. Son los cuales yo creo, colegas concejales, siempre pues donde sea, el 50 más uno es la mayoría el que gana eh, las directivas en cualquier campo sindical, el campo político. Yo creo, colegas concejales, esta nueva directiva que se va a elegir de una vez entre todas las bancadas. Hay que modificar ese reglamento, ese reglamento que lamentablemente nos cuarta el derecho a nosotros. De los 11 concejales, cualquiera podemos ser presidente del consejo, secretaria o vicepresidente. Así era el anterior reglamento. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra la concejal Karina. Muy buenas tardes, colegas concejales. También saludo al, a todas las personas que están presentes en este lugar. Mientras esté... Eh, lamentablemente, pues tenemos que obedecer las normas, ¿no? Yo quiero dirigirme al pueblo de Santa Cruz. Desde un comienzo, cuando empezamos el conteo de votos, de comunidad autonómica hemos sido avasallados, hemos sido atropellados nosotros como comunidad autonómica hemos ganado y lo dice el TED, no lo estamos inventando y le estamos haciendo recuerdo nuevamente y ustedes son testigos vecinos en la, en la anterior elección el año pasado hemos sido atropellados Ahora, yo les pregunto a los vecinos, en los distritos, ¿acaso no están siendo atropellados? ¿Acaso no hay paralelismo en los barrios, en los distritos? Hay paralelismo, ¿no? Entonces, no debería ni siquiera hablar, abrir, haber paralelismo, son ilegales, porque legal solamente hay uno. Entonces, los vecinos saben a lo que me estoy refiriendo. Entonces, la misma situación estamos viviendo en estos momentos. Nosotros solo nos agarramos lo que dice la norma, lo que dice las leyes. Justamente, como decía el concejal en el artículo 179 de la sentencia constitucional, dice lo siguiente, desobediencia a resoluciones en acción de defensa de constitucionalidad la servidora, servidor público o personas particulares que no cumplan las resoluciones emitidas en acciones de defensa o de inconstitucionalidad serán sancionados o sancionadas con reclusión de dos a seis años con multa a 100 días de 300 días. Nosotros como concejales hemos hecho todo nuestro trabajo nosotros como concejales como padres de la patria tenemos que regirnos a lo que dicen las normas con qué cara después podemos mirar a la gente si nosotros no cumplimos con lo establecido ya tenemos un ejemplo en el Beni que ha pasado la misma situación entonces yo eh, colegas, concejales vecinos nuevamente doy a conocer eh, este artículo, que quizás muchas personas no lo saben, pero son testigos los vecinos, eh, ustedes también concejales, que nosotros solo estamos yendo, como dicen las normas. Es todo, presidente. Tiene la palabra el concejal Medrano. Bien, quiero saludar a los vecinos que están afuera haciéndonos barra en, en el patio, en el garaje, también a los que están presentes acá, a los funcionarios, gracias por venir a acompañarnos, siempre necesitamos su compañía, es importante saber que apoyan a sus concejales. Yo quiero recordarles ¿no? una frase, me la noté para no olvidarme, alguien dijo alguna vez, métanle nomás, los abogados después lo van a arreglar, para eso han estudiado. Ustedes deben recordar quién fue el que dijo eso, ¿no? Yo escucho a algunos colegas concejales hablar y decir de que no importa quién ganó quién perdió, escogamos eh, eh, entre nosotros, modifiquemos las leyes, modifiquemos el reglamento. O sea, si no vamos a cumplir las leyes, ¿para qué tenemos leyes? ¿Para qué tenemos reglamento? Yo quiero compartir con ustedes algunos principios fundamentales del derecho que quizás desconocen. El poder constituyente reside en la voluntad popular, en el voto de la gente. La legitimidad de este poder constituido, de este órgano legislativo, reside en el voto de la gente. Nadie está por encima del voto de la gente. Y esto que decimos nosotros está en las leyes y está ratificado por varias sentencias constitucionales. No podemos nosotros pasarnos las leyes por donde nos dé la gana. Somos el principal órgano legislativo de Santa Cruz. Se esperaría de nosotros que estemos a la altura ...y trabajemos apegados a las normas constitucionales. Ahora, si nosotros vamos a desconocer sentencias constitucionales... ...reglamentos del Consejo, Constitución Política del Estado... ...la Ley Electoral, la Ley 482... ...creo que nos equivocamos de lugar. No deberíamos estar en el Consejo Municipal. No deberíamos estar en este órgano legislativo. Mucho menos deberíamos ser autoridad, autoridades... ...si queremos desconocer la votación de la gente... Ahora resulta que nos queremos reír en la cara de esos 300 y pico mil votantes que votaron por una primera mayoría y decir, ¿qué me importa que hayan votado ellos? No importa, arreglémoslo nomás entre nosotros, no importa. Nos vamos a reír en la cara de esa gente y vamos a pisotear la voluntad popular. Eso me hace recuerdo a algún dictador que alguna vez quiso perpetuarse en el poder y dijo que era un derecho humano continuar pisoteando la voluntad popular y sabemos cómo terminó esto y lo digo con respeto yo creo queridos colegas que tenemos que ser consecuentes con lo que los colegas concejales ya mencionaron no estamos nosotros por más concejales que seamos por encima de la voluntad popular eso es ilegal debería darnos vergüenza suponer que vamos a manipular la votación de la gente, el voto es sagrado si nos dan una primera mayoría por presidencia, es por cantidad de votos. No es porque le dé la gana de molestar a alguien, no es por tapar picardía. Al contrario, es por respetar la primera mayoría. Por eso tenemos elecciones en las urnas. Porque el que gana en la votación asume los cargos. No es pues para hacerle perder plata al gobierno en papeletas y plata a la gente para ir a votar. Es que esto es un poder democrático leg eh, legislativamente y legítimamente edificado en el país. Nosotros tenemos en Bolivia... Un bloque de constitucionalidad. No podemos irnos en contra de esto. Imagínense lo que va a pasar con todos los municipios del país. Está bien, el año pasado podíamos suponer que no conocíamos, no entendíamos quizás el derecho. Bueno, es que ganó el alcalde y pensábamos que como él ganó, nos tocaba a nosotros. Ahora hay sentencias constitucionales. Una sala constitucional del país nos aclara y nos dice, y lo tengo acá, Señores, estaban equivocados ustedes. Erróneamente pusieron una directiva desconociendo el resultado del órgano electoral y la voluntad popular. Y les pide que corrijan ese error. Y ahora que tienen la sentencia constitucional, quieren obviarla. Quieren pasar por encima una vez más de esta sentencia constitucional. Yo sé que sus asesores quizás les han dicho... Algunas cosas, muchas veces los asesores con otros afanes nos hacen meter la pata. La sentencia constitucional tiene dos partes importantes. Una de las partes importantes era la petición de que se restituya este derecho vulnerado, de que se restituya el pisoteo a la voluntad popular que se hizo el año pasado. Y la segunda parte de esta sentencia es la claridad de que efectivamente la presidencia de un consejo municipal en cualquier municipio del país le corresponde al que sacó la primera mayoría en la elección entonces yo les pido colegas concejales tenemos estas sentencias y más allá de las sentencias tenemos nosotros la normativa vigente estaba revisando mientras preparábamos algunos algunos apuntes para esta sesión estaba revisando yo los resultados que llegaron a este Consejo Municipal y llegaron días antes de que tengamos la primera sesión de mesa directiva, el año pasado. En los resultados claramente dice, UCS sacó 212.750 votos en la elección de concejales. Comunidad Autonómica sacó 248.984 votos. ¿Qué significa esto? Que sacamos cerca de mil votos por encima eso nos da la primera mayoría. Esa es la legitimidad del pueblo. Ahora, si alguno de los presentes quiere pisotear la voluntad popular, no se queje pues más adelante de que les incumplan con las cosas. Porque resulta que las autoridades por las que votan no son las que dirigen. ¿Por qué? Porque se amarra. Opción de orden, por favor. Gracias, concejal. Yo sé que tenemos algunos vecinos que están en el patio pidiendo hora y las sesiones duran harto, pues si no quieren sentarse a esperar, las puertas están abiertas, pueden retirarse, o sea, no sé por qué se quedan acá, ¿no? Esto puede demorar incluso hasta siete horas. Moción de orden, por favor, a los vecinos, por favor. Bien, gracias, concejal. Bueno. Yo continúo, no vamos a hablar mucho, eh, no hay mucho que discutir, la norma está clara, es clarísima. Yo le agradezco a los señores de la barra, es que no, no puedo oír mis pensamientos por la bulla que hacen, si es que no se callan voy a tener que seguir hablando. O sea, les pido por favor que, que guarden silencio para que podamos expresarnos. Ya, muchas gracias, gracias vecinos. Entonces... Quiero terminar con esto. Yo creo, colegas, de que este Consejo Municipal, este año pasado, le ha demostrado a Santa Cruz, estos 22 concejales le hemos demostrado a Santa Cruz que tenemos un Consejo Municipal distinto, un Consejo Municipal que fiscaliza, un Consejo Municipal que destapa hechos de corrupción. Lo hemos hecho todos nosotros, sin importar la fuerza política. Hemos demostrado a Santa Cruz de que hay un consejo municipal distinto, diferente, que quiere que las cosas se hagan bien en el municipio. Y yo quiero pedirles, queridos colegas, por respeto a la ley, por respeto al voto popular y por trabajar apegados a la norma, que podamos considerar el sacar de esta sesión una directiva que vaya ceñida a lo que establece la ley. Si le damos esa señal de legalidad, de transparencia a Santa Cruz, de que estamos trabajando apegados a la ley, Santa Cruz nos los va a agradecer. Pero si nosotros queremos hacer un acto ilegal y queremos otra vez darle una directiva ilegal por encima del voto popular, ¿qué confianza vamos a exigirle a la gente? Ya hay bastantes escándalos en el municipio por diferentes situaciones. La población no confía en sus autoridades. Denuncias desde extorsión, abuso, violencia contra la mujer, abuso, una serie de denuncias. Tenemos que recuperar la dignidad de este Consejo Municipal. Yo les pido, queridos colegas concejales, seamos responsables con la gente. Seamos responsables con el pueblo que votó por nosotros. Y trabajemos ceñidos a las leyes, porque este órgano legislativo se debe al pueblo. Gracias, colegas. Palabra, presidente, por alusión... Tiene la palabra el concejal, José. He escuchado detenidamente a nuestro colega Medrano. Él dice 14 años de la dictadura. Fue un golpe de Estado que todos sabemos que dieron un golpe a un presidente elegido. Moción de orden, por favor, a la sala. Eh, que fue un golpe de Estado perpetuado. ¿Quién era... Los demócratas se tenían 10% y han sido presidentes del Estado y como hemos recogido que hemos vivido más de un año en cielo. 21 días no hemos tenido ni siquiera, nos han coartado el derecho al trabajo. Por lo tanto, moción por de favor, orden, por favor, a, ver, a los Presidente, vecinos. por favor. Estamos en una sesión, no estamos en un campeonato. Por favor, a los vecinos, moción de orden. Entonces, acá. Entonces, eh, eh, lamentamos mucho que usted diga un presidente electo con más del 60% fue dado de golpe de Estado. Y en el tema, presidente, el co colega concejal dice que respetemos la, las normas. Si el, si el reglamento dice, bien claro, las primeras cuatro comisiones no pueden estar en la... En la a la cabeza las minorías los cuales comunidad ciudadana tiene a la cabeza al, al concejal Medrano como presidente de la comisión de planificación ahí mismo ya ya han soto el reglamento ustedes mismos entonces los cuales colega, yo voy a pedir respeto al líder de América a hermano Evo Morales y también que respetemos también que respetemos también eh, a los concejales también a la minoría, a la minoría. Lo cual Moción es... de orden, por favor. Hay gente, pues lamentablemente, estamos en un plenario, los cuales, eh, presidente, yo creo que aquí en el Consejo, seis concejales somos mayoría. Y esa mayoría decide los destinos del Consejo Municipal. Y la minoría acata lo que dice la mayoría, así es, en cualquier campo político o sindical. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal vaca Gracias, concejal presidente. Primero, buenas tardes a todas las concejalas, concejales. Moción de orden, por favor. Primero que nada, buenas tardes a todas las, las concejalas y concejales, a todo el público, los cruceños y cruceñas que están en esta sesión. Eh, y si estamos aquí es porque estamos en un ente deliberador. Una de las tres atribuciones constitucionales de, estos, de los entes legislativos es la deliberación, la, el debate de las ideas. Y por eso celebro que la gente venga aquí a presenciar el debate, a escuchar, pero también requiere que debatamos con la verdad en la mano. Y como también nos aludieron, tengo que responder, porque aquí el único golpe que hubo en este país fue el que el más les dio a los bolivianos, el 21F. Porque el 21F Bolivia dijo no. Eso es irrefutable, orden, por favor. e indiscutible. Así que, por favor... Y no estoy hablando como partido político, estoy hablando como ciudadano... Mierde, por favor, a los vecinos. Así que... Y hablo, a pesar de que los masistas no dejen hablar, está bien, yo respeto su derecho a expresarse, así como yo voy a ejercer mi derecho a expresarme como boliviano que soy, como demócrata, porque creo en la democracia. Ahora vamos a lo que nos trae acá, concejal Presidente. Un concejal dijo, ¿quién gana, quién pierde? ¿Saben qué, colegas concejales? Les hablo con el corazón y siempre que he hecho uso de este micrófono en este consejo, lo he hecho así, mirándole a las cara a todos ustedes. A la gente no le importa la pelea de políticos. A la gente no les soluciona ni un problema la pelea entre dos políticos de dos o tres partidos diferentes. A la gente lo que importa es que hayan soluciones a los problemas de la gente. A los ciudadanos, a los ciudadanos lo que le importa es que haya respuesta a las necesidades y a las demandas y lamentablemente en nuestra ciudad hay muchos problemas que no se han podido resolver porque aquí no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en poner primero por encima de todo el bien mayor que es Santa Cruz que es la verde, blanco y verde, no el, no la bandera de mi partido político, hoy somos concejales de Santa Cruz y los quiero convocar a los 11 concejales que somos hoy, a, que, a los otros 10 perdón, a que se pongan de acuerdo hay dos bancadas mayoritarias, UCS y CC. Pónganse de acuerdo, colegas concejales. Aquí están ustedes por el mandato de la gente que votó por ustedes. Y ahora ustedes les deben, deberían priorizar, no la posición político partidaria, sino lo que le conviene a Santa Cruz. Y no necesitamos debates leguleyos sobre que esto que lo otro con Chicana. Lo que necesitamos es ponernos de acuerdo y mirar para adelante y jalar a Santa Cruz hacia el futuro y hacia el desarrollo. Así que los convoco, mis queridos colegas concejales, a que de una vez por todas se sienten, busquen una salida y que podamos trabajar todos. Nosotros tenemos un solo voto en este consejo y nuestro voto siempre ha sido a favor de la verdad, de la transparencia, de la legislación responsable y así vamos a seguir haciendo. Y nosotros no nos interesa ser presidente o vicepresidente por si acaso, para que quede claro. Vamos a votar por el acuerdo que haya en este consejo y que todos los concejales... Aquí voy a disentir un poquito con el colega Quiro. Aquí nadie tiene por qué acatar nada. Aquí lo que tenemos es que aceptar cuando hay una decisión. Y lo que sí se tiene que acatar sin miramiento es la ley. Porque aquí estamos para cumplir y hacer cumplir la ley. Y para poner, ayudar a poner orden en nuestra ciudad que está tan desordenada y tan complicada. Así que mis queridos colegas concejales y concejalas de las tres fuerzas políticas, por favor con el debate maduro, abierto, pónganse de acuerdo, reflexionen. Esto no hubiera pasado si, no hubiera, si ya hubiéramos solucionado el problema del reglamento. Es cierto que ese reglamento que hoy tenemos está pues hecho a medida y semejanza de la anterior gestión que no le gustaba la fiscalización, pero tampoco ha habido aquí capacidad política de las dos bancadas, que son ocho las mayoritarias, para modificar ese reglamento que cualquier sesión sencilla lo pudiéramos haber hecho. Hoy de nuevo estamos aquí. No demos más debates de politiquería por color político, porque yo soy más o que yo soy menos, o que yo soy más bonito, que usted más feo. No, señores. Este es momento de poner orden, de mirar y hablarle con honestidad a los cruceños, a que están aquí, y buscar soluciones. Así que los convoco, mis queridos colegas, de un CS y de pues sí, comunidad Dios, ciudadana. Dios, de un CS y de comunidad ciudadana. Pónganse de acuerdo, porque Santa Cruz los está mirando a ustedes, que son los que tienen 8 de los 11 concejales y que de ustedes tienen que salir los nombres de la directiva y nosotros vamos a acompañar, a fiscalizar a esta gestión municipal. Muchas gracias, concejal presidente. Tiene la palabra la concejal Terrazas. Muchas gracias, concejal Adoc. Por su intermedio, saludo a los miembros del Pleno, al público presente. Y a todo el pueblo cruceño que está siguiendo esta transmisión al vivo por los medios de comunicación y por la página oficial del Consejo Municipal. Quiero agradecer la, la propuesta del, del colega concejal Israel Alcocer. Colega, me siento muy honrada por esta propuesta, por valorar el trabajo que venimos haciendo sin embargo, me hubiese gustado que el escenario, después de un año de ejercicio, sea diferente en la que hoy estamos otra vez eh, tropezando. Uno siempre tiene la buena fe y el apego de que en un Estado de Derecho, la voluntad popular, las leyes vigentes se van a respetar. Y nos hubiese gustado estar a la cabeza de este Consejo Municipal. Sin embargo, este Pleno delibera este pleno le ha dado con seis votos, porque cada concejal representa un porcentaje de la población electoral de, este, de esta ciudad. Y eso se tiene que respetar y lo que se tiene que resolver por medio del sistema judicial se tiene que resolver. Y, sin embargo, yo sigo apegada a que, a que el legislativo sea pues, el espacio donde prime la norma. Y nosotros desde... Comunidad Ciudadana, Autonomías por Bolivia, somos la primera fuerza por el voto de la gente. Sin embargo, eh, aquí el Pleno delibera y ha tenido un año de presidencia eh, el, el partido oficialista de la UCS a la cabeza del concejal Israel. Estamos esperando el fallo de Sucre, tal vez llegue el último año. ¿no? Lo que sí se ha visto en este primer año de gestión es que ¿Cuánta falta nos ha hecho un vicepresidente a este poder legislativo? ¿Cuánto vacío de poder ha habido porque el concejal decano no tiene toda la legitimidad, no tiene todas las competencias y facultades para enviar proyectos de ley, para promulgar leyes? Ya ven que la ley de contratos seguimos esperando y cuántas veces lo hemos presionado a Quiroz para que envíe al Ejecutivo o promulgue, pero no tiene todas las facultades que debería de tener. Y ese vacío de poder le afecta a la ciudad, le afecta a la ciudad, le afecta a la gente. Pero en estas dos contradicciones yo quisiera pedir al Pleno de este Consejo Municipal porque yo me debo a, a la línea de la fiscalización, me debo al trabajo que venimos haciendo. Y nuestra línea de fiscalización nos dice que nos corresponde la Presidencia, que nos corresponde la Secretaría. Sin embargo, si dentro de la deliberación de otra vez hay la mayoría de votos para que ustedes sigan en la Presidencia o en la dirección de este Consejo Legislativo, vamos a respetar también a la espera del fallo. Pero quisiera pedirles a la gente, sobre todo, que ese voto de confianza que ustedes nos dieron para que hagamos el trabajo de fiscalización se puede retomar en cualquier momento. Si hoy no hay vicepresidente en este legislativo, en cualquier otra sesión ordinaria puede haber vicepresidente. Yo tengo que deberme al, a la fuerza, al voto por el cual yo estoy aquí. Por eso quiero agradecerle al concejal Israel por proponerme, pero quiero retirar mi nombre de la plancha y esperar el fallo de Sucre que nos devuelva la presidencia a la primera fuerza política que ganó en este municipio, que es Comunidad Ciudadana Autonomías por Bolivia. Sin embargo, desde el lugar donde estamos, desde el papel que estamos desempeñando, vamos a seguir fiscalizando, vamos a seguir proponiendo leyes y vamos a seguir deliberando. Y vamos a seguir respetando la postura de cada uno de los colegas, porque cada uno representa un, un bloque, un porcentaje de este pueblo cruceño. Y le pedimos también a todo el Pleno que hagamos unidad, que hagamos sinergia, para que todas esas demandas que llegan aquí al Consejo se resuelvan en el Poder Ejecutivo. Tal vez tendríamos que sacarle más provecho a que esté el mismo partido dirigiendo este legislativo, el mismo que está en el Ejecutivo, para resolver estas necesidades urgentes que tiene la gente. Yo creo que ese es un desafío, espero que ustedes... Dentro de, de su bancada, dentro de su estructura Hayan hecho un análisis bien objetivo De este primer año de gestión Sin embargo, agradezco infinitamente El voto de confianza de la gente Del colega concejal Israel Por pensar, por valorarme Y en algún momento lo vamos a asumir Y ojalá sea desde la presidencia Muchísimas gracias La palabra, presidente Tiene la palabra el concejal Acosta. Bueno, escuchando a todos mis colegas ...hablar de, de ser respetuosos a la ley. Quiero decirle que nosotros no estamos afuera de, de la ley. Nosotros seguimos la norma. Nosotros somos respetuosos y estamos dentro de la ley. Tenemos una resolución de sala constitucional que ha suspendido una acción. Y es en la cual nosotros, al igual que ustedes... Tenemos que esperar que se delibere, que se analice esta situación y salga un fallo constitucional en, en Sucre. Nosotros siempre hemos estado dentro de la norma. Y es por eso que también, y para que conste en acta, voy a hacer lectura a la resolución que, que tanto ustedes lo, lo Colegas de Comunidad autonómica dicen que estamos nosotros incumpliendo. Aquí le doy la lectura AC número 200, si me permite, presidente, para poder dar lectura. Por sí, alcance. Muchísimas gracias. AC número 218, quebrado 2021, a ah, 12 de noviembre de 2021 en atención al memorial que antecede impetrado por los accionados ahora obligados Israel Alcoz, Candia y Silvana Mucárcel Demetri, solicitando la suspensión de cumplimiento de lo dispuesto por este Tribunal de Garantías mediante sentencia constitucional dictada en audiencia de 11 de noviembre de 2021, sustentando su petitorio en el principio de soberanía popular sentado en la sentencia constitucional número 064 que va a 2004 de 8 de julio así como la sentencia constitucional 080, quebrado 2000, de 14 de noviembre, siendo de conocimiento público el cumplimiento parcial por parte de los obligados de lo dispuesto por este Tribunal de Garantías al haber convocado a sesión extraordinaria para el domingo 14 de noviembre de 2021 a horas 15, y toda vez que el artículo 34 de la norma adjetiva constitucional establece que en todo momento el Tribunal de Garantías de Oficio a petición de parte podrá determinar las medidas cautelares necesarias para evitar situaciones irreparables. Es así que tratándose de derechos políticos en calidad de medida cautelar provisional, se dispone la suspensión de los efectos ordenados en sentencia constitucional dictada en audiencia de fecha 11 de noviembre de 2021 y sea única e imperativamente hasta la emisión de la respectiva sentencia constitucional plurinacional en grado de revisión. Cúmplase y está firmado por los magistrados, por los vocales de la Sala Constitucional. En este sentido, nosotros estamos apegados a la ley. Nosotros no estamos dando algo que, que no es correcto o no estamos haciendo algo que no es correcto. Nosotros nos debemos al pueblo que también ha votado por nosotros y es por eso que estamos dando cumplimiento a este decreto a esta resolución en la cual no podemos hacer absolutamente nada fuera de de lo de, fuera de la norma y es que estamos como ustedes, nosotros estamos a la espera de esa sentencia constitucional o ese fallo constitucional de un, del tribunal constitucional, nosotros no estamos haciendo nada irregular ni nada ilícito estamos apegados a la norma y es la norma, la ley la que nos faculta, la que nos protege en este sentido, por eso es que ahora toda vez de que la concejal Lola Terrazas ha declinado su posición y su participación en la directiva es que ahora propongo eh, presidente para poder conformar la directiva para la gestión legislativa 2022-2023 como presidente a mi persona Israel Alcocer y como secretaria a la señora Silvana mucarcel y pienso que Hemos escuchado todos los argumentos y pienso que vamos a redundar en lo mismo y lo mismo y por eso que pido una moción de suficiente discusión, presidente. La Apoyo palabra, la moción. La, la palabra, concejal. La Apoyo la bueno, moción. una vez la moción. He hecho intervenciones ya por parte de la mayoría de los colegas concejales... La palabra, concejal, al punto. Vamos a llevar a votación... A ver, al no haber otra propuesta de acuerdo a las intervenciones concejal, anteriormente la, previas, vamos a sujetar a votación la concejal, plancha la, propuesta la por palabra el al punto, al punto, concejal al Alcócer como presidente, su persona Israel Alcócer, y, concejal, la palabra y como secretaria la señora Silvana Mocárcel. Concejal, Los concejales que estén de acuerdo, sí, van a ser levantar concejal, la mano. Le pedimos la palabra, la palabra ¿no? para no atropellar con un rodillo, le pedimos la palabra... Eh, cuente la votación. La palabra. La seis votos, presidente. Cuántas abstenciones. La palabra. Y cinco abstenciones. ¿Me Gracias puede repetir la, la votación, vez. por favor? La seis la votos la y cinco abstenciones. Colegas, sin embargo, recuerdo que la votación tiene que ser oral y nominal según el reglamento. Les pedimos, por favor, respeten de, el reglamento. De acuerdo y a la propuesta. La votación. No haber presentado más planchas, hemos objeto a votación y hemos... Colegas, creo que tenemos acuerdo ya que su intervención de ustedes. ser respetuosos con la gente y hacer la votación... No se ha tenido, Medrano, Entonces, queda aprobada la plancha propuesta como colegas, presidente de la legislatura colegas, 2023, No le hagamos esto a Santa Cruz. Al no concejal, al presidente a la Cosa, que y como secretaria respetuoso. a la concejala Silvana Mucárcel. Queridos Concejal colegas, Presidente, la palabra. Yo les pido... Vamos a proceder a tomar un Queridos colegas concejales... Concejal Presidente, la, la palabra. Por favor. No pongamos una directiva ilegal. Yo les pido que sigamos el reglamento. Deje de llorar sobre la leche derramada. Queridos colegas concejales... Queridos colegas... Colegas, colegas concejales, les pedimos... Que no hagamos esta ilegalidad el día de hoy. Deje de faltarle respeto a la todos población. Los concejales, respetemos el voto popular. No apliquemos ese rodillo que se aplica en el legislativo. Moción de orden, por favor. Vamos a dar toma de juramento ahora a los nuevos Queridos colegas, la población les va a pasar la factura más adelante. Les pedimos, reflexionen para que hagamos los actos legales. No violemos la ley, colegas, les sugerimos. Colegas, concejales. No sea respetuoso, concejal, ¿por qué no se calla? Va a quedar en acta, colegas. Está cumplido colegas en el reglamento, concejales. están los seis votos. Colegas, concejales, por favor, les pedimos. Señores concejales municipales, hacer la señal de su creencia. Señores concejales, juran ustedes cumplir, hacer cumplir la constitución política del Estado, la ley número 482 de gobierno autónomo municipal, la ley número 031, marco de autonomía y descentralización y demás normas legales, desempeñando fielmente sus cargos en la nueva directiva del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, gestión 2022-2023. Si así lo cierran, la población cruceña les premie, caso contrario se los demande. Quedan ustedes posicionados como nueva directiva del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, gestión 2022-2023. Muchas felicidades.